Hola amigos del canal Hoy vamos a probar El juego Crackout Bueno El juego que proponemos hoy El Crackout Es una especie de Arcanoid En el que Bueno eh, El cambio De orientación Es en horizontal Lo cual se agradece para que la pantalla Pues quepa completa Y no tenga que que tirar de los dos, de los bordes del ordenador. Ah, nos han matado. el juego. Mmm, le he quitado velocidad a la bola porque si no no hay quien se lo pase. Y bueno, consiste pues en eso, en un arcano. Es un arcano. Eh, no es un arcano. O sea, está basado en los juegos de arcano. Y ahora mismo pues, como vemos, pues tenemos enemigos. Eh, que van saliendo al igual que en el Arcanon se matan entre ellos y creo que le he puesto demasiada baja velocidad al juego eh, salió lógicamente después del Arcanon y creo que era de Ergo si no me equivoco más si no me equivoco ni mal ni bien si no me equivoco y me estoy volviendo aquí loco con los controles. O sea, Joypad no va. Eh, las teclas son las que trae por defecto. Y son la tecla P y la tecla L. Y esto es toda una locura. Una auténtica locura. Así que vamos a ver qué sacamos de provecho. También he visto que sin querer le da una tecla. Que ya sé cuál es. Y se pasa de pantalla. Vamos a pasar a la siguiente. No sé cuántos niveles tiene. No sé todavía eh, qué regalos da. O sea, si crece la nave que nosotros dirigimos, el panel o la raqueta de rebote. Y lo que sí he visto es que si nos da algún enemigo, a diferencia del arcanoid, pues nos puede paralizar o nos puede hacer cosas. Entonces vamos a intentar evitarlo. Y a ver si metemos la pelotita por ahí. Hombre, menos mal. En cuanto a los gráficos, bueno, pues no están mal, pues yo creo que, que es una copia casi exacta de del Arcanoid y aún no hemos recibido ningún regalo, no sé si tiene, pero de este juego, pues en su día lo tuve y la verdad que no sé si me eché una partida, o sea que estoy jugando treinta y pico años después y aquí regalo no veo ni culo así que como punto a favor la orientación o sea está eh, 90 grados inclinado o sea en horizontal un punto a favor otro punto a favor los gráficos no están mal o sea los enemigos pues son una especie de abejas de, abeja, de bichitos o de figuras geométricas eh, un punto en contra que bueno que les vamos dando a los a los ladrillos y no no recibimos nada en el arcanoico pues, se recibía que si crece el, la, la raqueta que si puedes capturar bolas, que si sale tres, mira aquí, pues mira, ha salido una bola aquí a través de un enemigo. Esto no lo sabía. O sea, claro, ya que hacen un plon, pues por lo menos algo tendrá que variar. No es que el juego vaya lento, es que yo le he puesto que la pelota vaya lenta. Mira, las pelotas rebotan entre sí y van consiguiendo mayor velocidad, o sea que que a lo mejor eso de haberlas puesto de principio lenta, pues ha sido bueno, así que vamos a ver. Bueno, hemos pasado de pantalla y no sé por qué no le he dado ningún botón Aquí nos sale un corazón. me saliendo ahí las caras esas antipáticas que por cierto me recuerda no es que me recuerde me, me recuerda pues sí me recuerda un poquito a las de algunos juegos de astra el de de john de ice palace que salía el... el el genio que podíamos usar con esta cara y le da un cierto aire también un poco al enemigo final del arcano aunque era más alargado el juego pues va lento por eso pero da la sensación de que es un poco más jugable la física de, de la pelota cuando le da con la raqueta pues funcionan un poquito mejor que en el otro lado, aquí no tienen toda la vez se nos ha escapado uno. y vamos a ver qué más nos encontramos si le damos al enemigo, pues le damos Tenemos tapero, ladrillos típicos Que hay que darle más de un golpe para eliminarlo Y seguramente este juego saldría mira, aquí ha cogido velocidad Seguramente este juego saldría versionado para los ordenadores de 8 bits No recuerdo si ha salido para, para Atari o Amiga pero bueno, habría que mirarlo y si lo veo, pues lo pongo luego en el vídeo montado. Eh, no me atrevo a darle a los enemigos, vaya que me maten o vaya que, que hagan algo. Aquí ha vuelto a salir otra bola. Eso nos ayudará un poquito a acelerar el proceso. Está entretenido. La verdad que... El de el Astra eh, estaba muy bien gráficamente, pero era un poco impugable, eh, muy difícil, muy. Pues, las físicas no estaban bien conseguidas, o sea, los rebotes no eran lo esperado, o sea, las pelotas a veces salían en la misma dirección, le diésemos un poquito más cerca o más lejos del borde de, de la raqueta, y aquí estamos, a ver si hacemos algo. Ya no sé si mata a todas las estructuras Sí, las mata Entonces vamos a intentar Aquí no hacemos nada Para arriba Creo que hay que entrar por las que son de colores Pero no, acaba de abrirse aquí Una fisura El juego si se le da más velocidad Lógicamente será mucho más entretenido Aquí tenemos una S Que si se parece al la y A ver si la podemos coger Puede reducir la velocidad de la bola, pero claro, vamos al mínimo. Entonces no sé qué puede reducir. Vamos a ver si consigo. Es mucho más sencillo que el Arkanoid, no por la lentitud. Ah, mira, la S hace que se cierre la parte de atrás y por lo tanto la pelota ahora mismo no se nos puede ir. Vamos a probar. ¿Ves? Digamos así que a un arcanoid mejorado. Mal. está divertido ya digo que lo he puesto demasiado lento pero bueno era para ver algunas pantallitas A ver. Eh, se me ha quedado la bola bloqueada la bola el, la palanca salud más que será la G ya hemos perdido el poder ese, a ver si podemos mandarlo para la G. ¿Y qué hace la G? Ah, la G hace lo que al y se podía pegar la pelota. O sea que, bueno, rectifico las palabras que hice al principio del vídeo. Y la verdad que es mucho más jugable, ¿eh? Bastante, o sea, le da bastante vuelta al y las pelotas son exageradas en función de, del tamaño de la raqueta. Uy, ahí me ha salvado. Me ha salvado la S. Así que bueno. Vamos a pasar de pantalla. Oh, aquí tenemos como un muñequito. No sé cuántas pantallas tiene. Pero vamos a hacer trampas. Vamos a hacer trampas. Y vamos a ver las pantallas que tiene. ¿Eh? Mientras tanto, pues, bueno, probar un poquito lo que sale. Los bichos están encerrados, o sea que los podemos liberar y veremos a ver qué pasa. Vamos a pasar de pantalla ¿Eh? Son pantallas que tienen una forma geométrica concreta. Y, bueno, pues, en el juego original no se podía hacer estas trampas. O sea, el juego original pues había que pasarlo y tal, pero bueno, los ladrillos, los grises, hacen lo mismo que en el arcanón, y, vamos a ver, otra pantalla, y otra, y otra, a ver si llegamos a un final, y lo vemos, y así lo podemos ay, he perdido. El juego, ya digo, la pelota puede tener velocidad de 1 a 5, yo le he puesto el 1, o sea que el 5 tiene que ser acogonante. Y seguimos pasando pantalla, pues el coco, esto no me gusta, está tampoco, está tampoco, está tampoco, está tampoco, está tampoco, está tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Seguimos viendo, son formas geométricas muy extrañas como muñequitos y tal. hemos perdido, seguramente de hacer trampa, pero bueno, este juego es para ofrecerlo viendo que, que el arcano y no solo se puede jugar en main, sino se puede jugar en, en emuladores activos y el juego pues está muy divertido, espero que le haya gustado, le da like, la verdad que no me lo he currado el juego porque no me lo he currado simplemente lo he jugado así para ver lo que era porque me ha llamado la atención y a un clon de la Kanoi. entonces pues hemos visto porque tiene sus pantallas pero tiene que tener un final así que bueno con esto me despido chao y hasta la próxima a los de la le voy a dar si no te suscribes al canal o le un like